Bienvenidos a mi programa Positiva. Hoy les voy a hablar una vez más de Cinceno Si hay paraíso. Y es que esta vez vuelve a las pantallas de Telemundo Internacional este 26 de agosto en su segunda temporada. En esta oportunidad tuve el gran desafío. Yo como Catalina, imagínense de entrevistar a Jessica Beltrán, conocida como la diabla. Y es que su protagonista, Maguida Isa, es encantadora y quería invitarte a que compartieras conmigo este El entrevista. dinero que estaba dentro de la caja fuerte no es nada lo que me interesa son los papeles que están ahí adentro las escrituras de todo lo que tenía marcial no me voy a arriesgar a que llegue a las manos de los papás de catalina por dios <risa> muy, arriesgada. muy arriesgada fui muy arriesgada así que yo decía por favor que no le digan mi nombre la diabla no le digan mi nombre, por favor. Que cuando se entere que yo soy Catalina que y yo... que venida la venganza, sí, entonces sí. va a ser terrible. Mira, que Magida... cuando escucho ese nombre Catalina, pierdo la cabeza. Así que cuidado. Menos <risas> mal que estamos por su, menos mal que estamos por su. Y más encima, yo aquí toda pelirroja, igual va a decir está aquí, me está copiando. Es... <risas> Pero Maguida. Te admiramos, porque tú eres gloriosa, eres poderosa, o sea, tú eres la palabra de mujer empoderada Ya, pro a, a lo máximo No, de verdad, has conquistado los corazones de muchos, la gente no te odia, te, te teme Y eso, eso es difícil, ¿eh? Es difícil A veces me pregunto, ¿qué te dicen a ti, Maida, en la calle? ¿Qué te dice la gente en la calle? no pues Porque la, la gente te tiene que vida, hablar, ya ¿eh? ¿eh? Con la Diabla me ha pasado de todo, con la Diabla me han insultado, me han abrazado, me han dicho no puedo creer que yo quiera que gane mala, eh, me, han, me, han, me, han, me han dicho cosas amorosísimas de mi trabajo también, pero sí he tenido todo tipo de reacciones, pero lo más bonito de todo, a mí no me importa que me insulten, me parece delicioso que se metan en el cuento y en la historia, eh, lo más bonito de todo ha sido el cariño de la gente, tú no sabes además lo agradecida que yo estoy con Chile. Chile ha estado tan presente en, en las redes, que es como yo tengo la retroalimentación, es impresionante como son de amorosos, como están dependientes. Tengo que ir a Chile obligatoriamente muy pronto, o sea, me muero sí, por trabajar intentamos. en Chile, además. Te estamos esperando con muchísimas ganas De verdad, nosotros te queremos mucho aquí Y tienes que traer toda esa emoción Todo ese carisma que, que aquí también hay mucho que aprender de ti ¿Y cómo ha sido para ti esta experiencia? Porque tú eres una persona artística 100% Yo creo que saliste de San Andrés Con, con ese decir voy a conquistar el mundo Y tú lo has reflejado Tú cantas con una voz maravillosa Actúa te, Tengo entendido que te gusta mucho el baile Sí, me desestresa esa es la única manera en que yo hago ejercicio, bailando, porque yo el gimnasio lo odio. Pero si tú me pones a bailar, a mí se me olvida todo, soy feliz, me desestresa y de paso hago ejercicio. ¿Qué tipo de música es la que más te gusta? Yo escucho de todo. Pero de todo es de todo. Creo que lo que menos escucho, que realmente no me siento cómoda, es eh, el metal, la electrónica, que son como géneros que no, sí. con el que, los que no, no me comunico muy bien. Pero de resto, yo escucho de todo. Para bailar, escucho de todo. Eh, pop, rock, balada ranchera, he cantado de todo eh, es que no eh, bolero Yo, mi, lista, mi playlist tiene de todo, absolutamente de todo, hasta lo que no te puedes imaginar no, y aparte de que tú también eras muy activa en las redes sociales, ahora lo estábamos viendo ahí en las historias, los saludos que estabas mandando y me gusta mucho porque te conectas muchísimo con la audiencia, respondes a sus preguntas, a, lo, a so, todas las dudas, y eso es muy vivo de ti, te caracteriza mucho, ¿qué es lo que más te ha dejado a ti las redes sociales en estos días? Sobre todo en la pandemia, sí. que ha sido lo más importante para poder comunicarte con el mundo exterior. Sí, sí, esto ha sido, para mí ha sido difícil, no creas yo entré a las redes sociales por pues por obligación. A mí me obligaron en un trabajo en el cual entré hace, estábamos haciendo creo que corazones blindados, un, un tour de medios. Y vieron me como así, tú no tienes esto. Y después con cincenos, eh, con antes con la ronca, con lady, la vendedora de rosas, empecé a entender que sí era obligatorio en mi trabajo. Pero a mí me ha costado porque no soy una generadora de contenido constante. Yo hablo de mi trabajo, les cuento cosas de mi música, hago, pero hay gente que está 24 horas ahí pendiente y a mí me cuesta un poquito eso, eh, pero sin lugar a dudas lo mejor de todas las redes sociales y de, todo, de tener este contacto ha sido acercarme a los espectadores, a los televidentes o a los oyentes de mi música en todas partes del mundo y tener retroalimentación, que tú realmente sepas qué está pensando una persona en Chile de la canción que yo hice hoy. Que yo tenga la oportunidad de conectarme y leerlos y decir, me gustó, no me gustó, me siento totalmente conmovida o no me tocó ni una fibra, o sea, poder tener esa retroalimentación, sentirlos sí. cerca, ha sido maravilloso, porque no, todos, no todo puede ser de aquí para allá o de allá para acá, qué rico que sea de doble vía, qué rico poder saber lo que ustedes opinan de mi trabajo, lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, y, y he aprendido también a aceptar eso cuando la gente me dice no, yo, yo quiero verte mejor haciendo este tipo de personajes o ay me encanta cuando cantas este tipo de música por favor haz un disco de esto eh, recibir todos esos comentarios también es eh, de crecimiento para mí así que ha sido muy bonito es verdad, la, la, la, la audiencia, la, la gente, y el cariño que nos da cada día es increíble porque muchas veces tenemos dudas, ¿no? ¿Estamos haciendo correcto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y ese feedback, ese comentario que, retroactivo que nos alimentan cada día nos enriquece y uno aprende muchísimo de ello. mira ¿qué es lo que te lo disfrutas más? Porque tú has sido una actriz totalmente exitosa. Eh, bueno, la serie ha sido nominada a los premios en internacional. Tú has ganado premio como mejor protagonista de villana, pero ¿qué te disfrutas más, el canto o la actuación, cómo te sientes más feliz? Estar a toda esa lentura, buscando dónde esconderse, así, como metiéndose entre las alcantarillas, como ratas. Pues esa pregunta sí está muy difícil, porque, Catalina, yo siempre he tenido las dos cosas como súper ligadas, como yo empecé en el teatro musical, para mí la actuación y el canto y la música siempre han estado como de la mano, entonces yo como que no quisiera tener que elegir. Yo me quiero quedar con las dos. Ahora sí te voy a decir que hay una diferencia en, en lo que ha pasado, en cómo vivo la música yo. Ahora, eh, después de los discos, de los dos discos que he estado haciendo. En el mundo de la música yo no he tenido como poder de decisión. La música ha sido caprichosa conmigo. Me ha llevado a lugares a los que yo nunca había pensado. Me ha parado en escenarios que yo nunca me imaginé. Eh, Digamos que en el mundo de la actuación yo, yo, yo decido qué personaje quiero hacer, qué retos me quiero poner. He estudiado muchos años, he estado muy muy eh, enfocada en que mi carrera me ponga retos constantes con mis personajes, eh, pero la música siempre me saca y me dice, no, no, no, ahora te vas a ir a los Grammy porque esta canción... ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Yo? ¿De verdad? Me sorprende. Me, trae, me ha traído regalos de personas increíbles. Aliados, personas que se han quedado en mi vida para siempre Unos regalos que, que yo no me imaginaba jamás Que La música me ha transformado las emociones Ha sido terapia en mi vida Pararme en un escenario, cantar algo que, Ser sincero y decir esto me duele Y lo quiero cantar porque me, me pasó esto Y esto ha vuelto Yo no soy un personaje en el escenario Soy Mágida cantando Entonces también ha permitido que el televidente O la gente que me había visto en mis personajes Me conozca en la vida real Y sepa que a mí también hay cosas que me duelen Y que la vida no es perfecta eso, eso ha sido muy bonito, porque qué rico que nos conozcamos, que no solamente me vean a través de mis personajes. Eso es una gran verdad, Magira, de verdad que estoy muy contenta contigo. Y estoy segura que también habrá esa oportunidad perfecta, no que puedas combinar la actuación y el canto eh, en una misma próximo proyecto y trabajo, ¿no? Ay, así que estoy sí. seguro que eso sería espectacular eh, y sería como la combinación perfecta, así que lo dejamos ahí para que todo el mundo nos escuche y que sea todo pronto, pronto proyecto. Te quiero dar las gracias por, por estar aquí con nuestro programa positive, viva y poder... Eh, ¡Ay, te tengo que contarte lectores. algo! ¿Qué, ¿Qué, me no me lo cuenta? ¿Qué, qué, qué, qué, no qué, Me he, he contado, contado que es muy importante, acabo Cuéntame. de trabajar con dos directores chilenos, increíble. Por eso es que les digo que necesito ir a Chile ya a trabajar con ustedes, porque ¿Con qué, qué personas tan especiales. Eh, estuve trabajando con Andrés Wood y con oh. Julio volquera aquí en Noticia de un Secuestro. Ellos vinieron a dirigir la serie aquí, estuve trabajando con Amazon con ellos. Eh, toda la, la, la, la producción de los Wood es increíble. María Elena es increíble, Andrés y Julio, increíbles directores, qué gran experiencia, quiero que lo sepan, trabajé con dos directores chilenos y estoy absolutamente feliz de haber tenido el privilegio y espero ir pronto a Chile y trabajar allá cerquita a ustedes y conocer su país, maravilloso, porque quedé con unas ganas, quedé muy antojada, quería contarles eso y agradecerles tanto amorcito. Pues sí, aquí Chile es un país muy grande, la gente lo ve muy finito en el mapa, porque lo ve muy delgadito, pero la verdad es que es muy extenso y tiene lugares emocionantes, tiene un desierto, pero increíble, yo te lo juro, yo cuando lo visité, no podía creer que era mi país, era increíble, eh, los colores, la gente me dice, pero si son los desiertos, no, no, aquí hay colores rojos, los diferentes amaneceres, para qué decirte, el sur también es una forma increíble de vegetación, eh, es un mundo muy muy bonito estoy muy contenta estaremos aquí esperándote feliz Maguida sí. y sobre todo ha sido un honor poder conocerte y también ver un Igualmente. poquito más porque yo creo que mucha gente necesita conocer a esa persona que existe dentro de ti que no solamente eres la diabla que también conquistas corazón <risa> tan bella muchas gracias Catalina así, cuando así. quieras aquí estaré abierta para todos ustedes a que hablemos a que conversemos a que nos conozcamos gracias por compartir mis personajes gracias por compartir mi música Música y espero poder visitar pronto Chile muy bien, un besito, nos vemos, cuídate gracias, gracias. Catalina, chao aquí ha sido espectacular me encantó poder conversar con ella ya saben cuánto ama nuestro país Chile y quiere venir aquí a visitarnos, así que por favor síganla, apoyenla en esta serie Sin Senos si y el Paraíso que ya está de estreno este 26 de agosto en su segunda temporada por la cadena de Telemundo Internacional y además que ella siempre está trabajando en su área musical así que ya sabes Aquí te dejo un pedacito del tráiler de lo que se viene en esta segunda temporada. Si te ha gustado mi programa, suscríbete a mi canal por si estés viva. Y nos vemos hasta el próximo comentario. Contraté a un sicario para que me matara. Mi mejor amiga me quitó a mi esposo. Y como si fuera poco, el hombre que yo más he amado en toda mi vida, terminó embarazando a mi mamá. Todavía le parece que no tenía motivos para hacerlo. Soy esposa de un narcotraficante y quiero entregarlo a la TEA. Lo que quiero es la mayor parte de la fortuna de mi esposo. Su Jessica sigue con el empleo. La señorita ¿sí? que ingresó a esta clínica está bajo el programa de protección y recompensa del gobierno de los Estados Unidos. Me quedo con el corazón roto porque yo a ti te amo. Quiero trabajar contigo para la TEA. Recuerde que debe ser rápido, pero nunca tan rápido como para fallar. Ahí le quedó la hija y por lo que me dice la gente, esa niñita es peor que la misma diabla. Yo no puedo creer que tú hayas besado a tu hija. 600 kilos de <sẽ> nào, <người> que... Jessica Beltrán escapó de la cárcel. ¿Le vas a algo, señorita?